nombre de la encuestadora le pusieron una S a Siglo Siglo, qué bien que los resultados de un sondeo en que expresan Luis Abinader cuenta con un 40.6 de la intención del voto de cara a las elecciones del 5 de julio que Leonel Fernández tiene un 33.8 y que Gonzalo Castillo tiene un 24.1 y el 1.5 aún no tiene decidido por quién va a votar. Indica que el 59% de los dominicanos entienden que la nueva autoridad... Y puede venir aquí ya, señor director, porque me voy a limitar, pues a leerla aquí esta encuesta y analizarla, que será el primer temita que vamos a nosotros a, a tratar aquí esta, esta noche, ¿no? Dice así esta encuesta, que es lo que estamos observando aquí. El 59% de los dominicanos entienden que las nuevas autoridades serán elegidas en una segunda vuelta electoral y el 41% cree que puede haber definición en una primera ronda de votación. En caso de una segunda vuelta, dice la encuestadora Cisglo, entre Luis Abinader y Leonel Fernández, que es, de acuerdo a los términos de la encuesta, los que tienen mayor porcentaje, el primero, o sea, Luis Abinader, obtendría un 43.9 frente a Leonel, que tendría un 42.1. Bueno, pues Leonel casi es presidente. Con cualquier descuido de Luis, pues parece ser que se ha pues eh, establecido su sueño, como yo lo dije. Eso es lo que dice esta encuestadora. Me estoy limitando a leerla. Dice el 9.4 que no sabría por quién votar y si la contienda fuera entre Luis Abinader y Gonzalo Castillo, el PRM obtendría un 61.3% y Gonzalo 34.9, y un 3.8 no sabría por quién votar. Sobre el rechazo de los candidatos presidenciales, los consultados manifestaron un 56.2 que nunca votaría por Gonzalo, un 22.6 que nunca votaría por Leonel, y un 21.2 que nunca lo haría por Luis. Es decir, que el que menos tasa de rechazo tiene, en los términos de esta encuesta, es Luis Abinader, de acuerdo a esta encuesta, no habrá un ganador en primera vuelta que el posible vencedor sería el licenciado Luis Abinader y con la menor tasa de rechazo. Ahora hay una pregunta ahí. En una segunda vuelta, cuando los peleadistas de Danilo, en los términos de esta encuesta... vean que el PENCO no va a ganar. ¿Por quién ustedes creen que votarán? ¿Por Luis o por Leonel? De acuerdo a esta encuesta, y termino de leerla, el 66% de la población expresó su interés en ir a votar, que no es como dicen, que habrá una abstención mayor. Entonces ahí está rondando, como siempre, entre un 34% y un 40%, que siempre es la tensión que se ha experimentado en este país de cara a las elecciones presidenciales, que ahora están unidas con las congresuales. Los consultados dijeron que muy poco seguro, un 15%, iría a votar. Esta encuesta también dice que el voto del PLD está dividido, entre la fuerza del pueblo y Gonzalo Castillo dice este, este esta firma encuestadora que el 47.5 de los periodistas votaría por Gonzalo y el 45 lo haría por Leonel entonces esta encuesta que se hizo del 17 al 20 de mayo de este año calladito así como el que no quiere la cosa, yo estoy seguro que esta la debió pagar Leonel lo que está diciendo que Leonel es el que va a ganar. Porque si Luis Abinader y él están prácticamente empatados, Luis con un 40.6 y un 33.8, es decir, que prácticamente lo que le está llevando son seis puntos. Y ahí está señalando que casi la mitad, como pasó en las primarias internas del PLD estarían votando por Lionel, lo que está diciendo es que a la hora de que vean que el candidato, y que por eso se está hablando de una teoría, que están buscando elucubrar una maniobra para cambiar de candidato, porque Gonzalo está como la guagua que le sacaron la batería y no prende de ninguna manera, dice esta encuesta. La investigación abarcó a personas que se identifican como empleados públicos y un 58% dijeron sentirse más seguros de preservar sus empleos en el gobierno encabezado por Leonel Fernández. Y solo un 27% de esos empleados públicos dice esta encuesta que estarían seguros con Gonzalo Castillo y solo un 15% con Río Abinader. O sea que hasta en ese segmento de los actuales empleados dicen que Leonel es el más favorecido. Finalmente, esta encuesta expresa la famosa CISGLO, SRL. La población se muestra pesimista en cuanto a la esperanza de mejoría en el presente gobierno, por lo que el 70.9 expresa no tener nada o poca confianza en que las cosas mejorarán con el PLD. O sea que un 71% de la población quiere cambio, dice esta encuesta. Solamente el 26.4% dice que tiene algo de confianza y un 2% prefirió no opinar. Entonces, valdría la pena, en una pequeñita pregunta que yo voy a hacer, porque de acuerdo a los términos de esta encuesta, el pleito está ya entre Leonel y Luis Abinader, que era lo que yo decía. Eso es lo que sueña Leonel, ¿verdad? Si se presenta un escenario de segunda vuelta, ¿por quién usted votaría? Si nadie gana en la primera vuelta. En la primera vuelta. Por. Luis Abinader, por Leonel Fernández o por Gonzalo. Ahí vamos a ver, ahí vamos a ver. Buenas noches, dígame usted. Sí, dígame. Dígame, joven, ¿por quién usted votaría en una segunda vuelta? ¿Por Luis, Leonel o Gonzalo? Hay que ponerlo ahí. No te escucho, mi amor. Con el permiso de ustedes. Tómate traído. O no sé si hacerla solamente entre Leonel y Luis Abinader, eh, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice que encuentra. No, no escuché ahí, mi querida Negra Reyes. Escuché una cosa como un, como un cuervo, una cosa como diabólica. Ponte a rezar ahí, por si acaso. Buenas noches. Dígame sí, usted. Noche. En una segunda vuelta, ¿por quién tú votarías? Tú por Luis Abinader. La primera y la segunda vez también. Emma, yo voy a, voy a, voy a circunscribir, porque los términos de esta encuesta, supuestamente, el Penco no tiene, no tiene ninguna, ninguna esperanza. En una segunda vuelta, ¿por quién tú votarías? ¿Por Luis? ¿O por Leonel? Ahí está, escuchaste la primera, ¿verdad? Por Gonzalo. Buenas noches, dígame usted. Dígame, no te escucho, Negra Reyes. Tiene que chequear eso. Voy bien, me voy aquí entonces. Buenas noches. En una segunda vuelta, por Luis o por Leonel? Por Luis. Por Luis. ¿De dónde me habla? En una segunda vuelta, por Luis o por Leonel. Vamos a ver. En una segunda vuelta, por bueno. Luis o por Buena, por Luis o por Leonel. Por Luis, porque después de Leonel nadie tiene esperanza Ay, Dios mío. Buenas noches, dígame usted, por Luis. Por Leonel. ¿De dónde me habla, dama? Perfecto, sector Capacito. Ahí está. ¿De dónde me habla usted, señor? ¿De dónde? De lo Fernández. ¿Por, ¿Por Luis? quién? Por, por, por Luis Abinader, mil besos. Campo Fernández por Luis dígame usted señor ahora ¿por quién y de dónde me habla? pase a la otra ¿de dónde y por quién? ¿de dónde y por quién? esto es rapidito el que no contesta rápido pierde la oportunidad de hablar dígame ¿de, de dónde y maestro. por quién? de los maestros por Luis por Luis ¿de dónde y por quién? En una segunda vuelta, entre Leonel Fernández y Luis Abinader, ¿por quién usted votaría? Leonel Fernández. Está Gonzalo también, pero dice esta encuesta que lo que tienen ahí la, la boca también ellos, Leonel Fernández. Buenas noches. Pero ahí está. En los que quieren votar por su penco también, porque la gente de la Fuerza del Pueblo, si ve que Leonel no ganará, a lo mejor también votaría por, por el penco. Buenas noches. ¿Quién usted quiere ganar gane en una segunda vuelta? Me fui con esta. ¿Quién usted cree ganaría una segunda vuelta? Luis, Leonel o El Penco, dígame a ver. Luis Abinader. Luis Abinader. Luis, Leonel o El Penco, ¿de dónde me habla? Por favor, dígame siempre el de dónde. De Víctor Valle. ¿De Víctor Valle, por quién? De Luis Abinader. De Luis Abinader. Por Luis, por El Penco, por Leonel. En una segunda vuelta, ¿por quién usted votaría? Lo voy a poner a los tres para que no diga. 10 veces. Por Luis Abinader 10 veces, nada más una se te Aquí puede anotar mi amor, gracias mi amor, buenas noches, ¿de dónde me habla y por quién? De, eh, por Leonel, en una segunda vuelta, por, por Luis Leonel o el Penco, de, ¿de dónde mi amor? ¿de dónde? De la piña, de Jaya, de la piña de Jaya, vamos a ver, escucho como lento por a los Lionel. municipios, escucho como muy lento a los municipios, en una segunda vuelta, ¿por quién usted cree? ¿Quién usted cree que ganaría? Luis, Leonel el Penco Vamos a poner el Penco Que ha estado perdiendo las últimas Buenas noches Dime a ver Leonel Fernández Ay, Roberto Hernández Está claro, Leonel Fernández En una segunda vuelta Pero bueno, acá la gente de Gonzalo se escondió O están esperando que llegue el 5 de julio para salir Buenas noches O están repartiendo cosas a esta hora, a lo mejor Buenas noches Sí, dígame ¿De, ¿De, de la guarda la por realidad.